Muchísimas gracias por asistir a este acto que organizamos la Delegación de Sevilla de la APDH. ¿Por qué una Asociación Pro Derechos Humanos y de Andalucía convoca un acto como este? Me han preguntado más de una y más de dos personas. Pues es muy sencillo, porque somos una Asociación cuya razón de ser es precisamente la defensa de los derechos y libertades de los pueblos y de las personas de los derechos humanos, individuales y colectivo y de ahí que el título de este acto pues, se llame en defensa de los derechos y libertades somos una asociación que defiende los derechos de los pueblos del pueblo saharaui, de Palestina, de los latinoamericanos, de los países africanos que sufren los abusos de los más poderosos. Y la defensa de esos derechos y libertades en ocasiones resulta más inquietante, tal vez, cuantos más cercano nos queda, cuanto más nos afecta, cuanta más responsabilidad en ello tienen los estados a los que pertenecemos. Sin embargo, no por eso esta asociación ha querido mirar para otro lado con la situación en Cataluña. Vamos a tratar o tratamos de contribuir a la información al debate a la reflexión porque nos consta que existen en Cataluña además unas mayorías importantes que están reivindicando en este momento el derecho a decidir qué relaciones les parece que podrían tener más interés para ellos en su relación con el resto de pueblos del Estado es un debate que está abierto estamos a favor de la defensa de los derechos de los pueblos y por lo tanto tampoco vamos a mirar para otro lado en el caso de Cataluña nosotros también estamos a favor en la defensa de los derechos y de las libertades de las personas como ya sabéis nosotros defendemos el derecho a la migración de las personas y venimos criticando intensamente día tras día y muy a nuestro pesar las consecuencias de las políticas europeas en materia migratoria y también las actuaciones de nuestro propio Estado al respecto. Elaboramos cada año un informe sobre la frontera sur, sobre los menores migrantes. Nosotros también defendemos el derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, de los más pobres, de los más excluidos de todo ello. Defendemos los derechos de las mujeres, a la libertad eh, sexual, a, a la diversidad sexual y también defendemos los derechos de las personas presas cuyas condiciones abocan a abusos de autoridad, a desconsideración, a falta de defensa de sus derechos ciudadanos aunque estén en esas circunstancias y defendemos sus derechos a votar, por ejemplo, lo hemos denunciado en esta reciente campaña el derecho a votar, el derecho a ser elegido, etcétera, etcétera y por tanto, coherentemente con ello tampoco vamos a mirar hacia otro lado en el caso de los presos catalanes si observamos directa e indirectamente que están ocurriendo múltiples irregularidades que nos llevan a pensar que no existe o que no se están dando las garantías jurídicas suficientes que les ampare Y porque defendemos efectivamente los derechos y libertades de las personas independientemente de su ideología política, del sexo, de su origen, de su situación y de cualquier otra circunstancia. Nosotros miramos efectivamente desde nuestra perspectiva, desde nuestra razón de ser, que es la defensa de los derechos y libertades, de los derechos humanos, individuales y colectivos, observamos lo que está ocurriendo e insisto, no nos parece que tengamos que mirar para otro lado. Esa es nuestra perspectiva, como he explicado, y esa es nuestra preocupación, además, en unos momentos en los que constatamos una involución importante, no solamente en las ideas, sino en las actuaciones que se están llevando a cabo por parte de las instituciones del Estado. Observamos, además, un avance de las fuerzas más reaccionarias no solamente en Andalucía, sino también comprobamos lo ocurrido más recientemente en Madrid y en el conjunto del Estado. Bien, pues es en este contexto en el que nos parece además especialmente importante que la mirada de la APDH de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía sea efectivamente y muy claramente una mirada progresista en defensa de los derechos humanos una mirada independiente de los poderes públicos y una mirada además propia, nuestra desde nuestra propia experiencia y desde nuestra propia idiosincrasia social y cultural. Porque me gusta una cita que tengo de una terapeuta amiga mía que creo que lo dice con mucha nitidez. Dice, la tibieza, el ni sí ni no, la falta de criterio, en definitiva, la falta de valentía en las situaciones más complejas y más complicadas son malas compañías. ¿y por qué? porque no arrojan luz y porque no nos dan la fuerza necesaria para poder afrontar esas situaciones especialmente delicadas así que por todo ello hemos organizado este acto este acto hemos pensado que podíamos organizarlo de la siguiente manera en primer lugar o en la primera parte hemos invitado a Isidoro Moreno para abordar directamente la soberanía y el derecho a decidir de los pueblos abrir ese debate discutirlo plantearnos todas las dudas y a partir de ahí yo pienso que nuestra opinión al respecto estará más razonada, más argumentada, más pensada y más colectivizada en esos debates. Isidoro Moreno, pues no sé si hace falta que os lo presente. Pues... Isidoro Moreno es catedrático de antropología, es miembro de la Asamblea de Andalucía, y es un viejo compañero de viaje nuestro en esta propia asociación desde que se fundó y le estamos muy agradecidos porque siempre que, que lo necesitamos podemos contar con él así que no nos parecía que podía haber, una, podía haber una persona más cercana para nosotros con la que empezar este debate que Isidoro Moreno En una segunda parte Contaríamos con Javier, Javier Pérez Rollo, pues tampoco necesita mucha presentación. Le conocemos a lo largo de una larga trayectoria y eh, es catedrático de Derecho Constitucional, ambos de la Universidad de Sevilla y le seguimos a diario, nos tiene embelesados porque él es observador del juicio que se está llevando a cabo eh, a los presos, y no solamente sobre eso, sino que viene abordando los distintos aspectos del, del llamado proceso en Cataluña. Bueno, pues eh, a Javier Pérez Rollo, obviamente, lo que en principio le vamos a plantear es que aborde desde el punto de vista. De, de, del análisis constitucional el contexto en el que se desarrolla lo que hoy estamos debatiendo si ese contexto es verdad, que, que cierra las puertas a todo tipo de consulta o no, o es que se quiere evitar como se lleva evitando a lo largo de los 40 años o él nos cuenta y además pues también queremos que nos informe y nos, nos, nos muestre las irregularidades de las que hablábamos y la falta de garantías de las que hablábamos. Así, que, así es como hemos pensado el acto, si os parece bien. Entonces Isidoro dispondría de una exposición de 20 minutos, a continuación Javier tendría otros 20 minutos, y todos vosotros, a continuación, habría un debate de otros 40 minutos, 50-50, ¿no? <ríe> mitad y mitad, más o menos, porque como muy bien hablábamos, en realidad tampoco tenemos por qué echar la persiana de forma... ¿Vale? O sea, que nos marcamos una pauta, 20 minutos, 20 minutos, 40 de debate, pero que si tan animados estamos, pues... Ya he consultado y no habría tampoco demasiado problema por alargar un poquito más. ¿De acuerdo? Pues eh, espero que el acto resulte del interés que nos hemos propuesto que tuviera y ya cedo la palabra a, a Isidoro para que aborde el primer de los, de los temas. ¿De acuerdo? Bueno, buenas tardes, bueno antes de nada agradecer la invitación a los organizadores, también agradecer la presencia aquí de todos y todas ustedes, eh, hoy hay precisamente varios actos y varias cuestiones que algunos de nosotros eh, quisiéramos estar en todos ellos y que bueno a veces coinciden eh, que le vamos a hacer, eh, entonces se lo agradezco doblemente porque ha habido que, que elegir desgraciadamente a veces hay que decidir, ¿eh? también entre cosas que igualmente eh, se apetecen o son interesantes o casi obligatorias. Eh, también aprovecho la presencia aquí de mi amiga desde hace años, eh, Ana Miranda, eurodiputada del bloque nacionalista galego, que iba hoy de Vigo a Bruselas y que entonces ha aprovechado para pasar por Sevilla y estar... Eh, esta tarde aquí con nosotros es eh, de agradecer además el cambio de temperaturas etcétera etcétera bueno eh, yo espero que también tanto lo que mi colega Javier eh, plantee como lo que planteé yo como hay tiempo amplio luego para el coloquio pues podamos matizar o profundizar etcétera o decir cosas que no nos da tiempo en el, eh, en el lapso en que tenemos adjudicado bueno, a mí me ha tocado y quiero hablar de, de soberanía bueno, soy consciente y creo que somos conscientes de que la palabra misma soberanía da un poco de reparo a mucha gente ¿Eh? algunos nos dicen bueno, decirlo de otra manera porque si utilizáis la palabra soberanía eso asusta o eso pues en gran medida es casi tabú eh, claro, precisamente porque en esto como en todas las cosas estamos en la sociedad de la desinformación y obviamente no se tiene una idea adecuada de qué cosa sea el concepto de soberanía eh, soberanía como derecho a decidir si se tuviera claro yo creo que el 100% de los que estamos aquí seríamos soberanistas y de los que están fuera de aquí, pues también porque claro eh, ser soberanista aspirar a la soberanía supone aspirar a la libertad eh, una palabra bueno, desgraciadamente vaciada en gran medida de contenido, abstracta eh, incluso cuando se pronunció a final del siglo XVIII mucho era la libertad para una pequeña minoría eh, sin duda y que, eh, bueno, eh, la soberanía, el derecho, yo diría, la capacidad de decidir, y por tanto el derecho a ejercer esa capacidad de decidir, por tanto a ejercer la soberanía, es algo, yo diría, consustancial con cada uno de los seres humanos, esto es para empezar. Y, y es consustancial también, y trataré de mostrar... Eh, ¿Por qué? No solamente a nivel individual, sino también a nivel colectivo. Porque los seres humanos no somos bichos vivientes aislados y desde el principio de los tiempos y de los ancestros más antiguos vivimos en comunidades, en grupos. No existe la libertad individual, no es posible la libertad individual si no es en el ámbito, en el contexto de la libertad comunitaria, de la libertad colectiva. Son dos caras de la misma moneda. Por tanto, los sujetos del derecho a ejercer la capacidad de decidir son por una parte las personas, todas y cada una de, la, de los seres humanos, y por otra las comunidades de seres humanos, ahora veremos cuáles, porque ahí está evidentemente una eh, gran discusión. Claro, cuando hablamos de soberanía de las personas, como horizonte, como objetivo, como utopía, pero no como quimera. Yo siempre distingo entre la utopía, que es aquello que puede... Cuidado. Bueno, parece que afortunadamente no, no ha sido nada. Digo que hay que siempre distinguir entre lo utópico... ...que es lo realizable, cambiando las condiciones de la realidad y lo quimérico, que es lo que, bueno, es una simple delirio de la imaginación y en cualquieras condiciones no es posible. Eh, que un círculo sea cuadrado no es una utopía, es una quimera. Que si nos tiramos sin ningún artilugio de un cuarto piso, no podemos volar y nos machacamos. O sea, eh, la idea eh, de volar sin ningún artilugio simplemente por un acto de voluntad no es ninguna utopía, es una quimera. La utopía era cuando Leonardo da Vinci, por ejemplo, pues dibujó ciertos artefactos. No estaban dadas las condiciones para que esos artefactos funcionaran. Por tanto, era una idea utópica, pero no quimérica, porque luego se realizó. Entonces, digamos, la aspiración a la soberanía de las personas, a poder ejercer la capacidad de decidir, es una utopía, sin duda, pero no es una quimera. Por tanto, es un objetivo planteable y no un delirio. ¿Soberanía sobre qué? ¿Decisión libre sobre qué de las personas? Hombre, sobre el propio cuerpo, sobre la sexualidad, la procreación, etcétera, ¿Sobre la decisión de cuándo la vida puede ya no merecer la pena continuarla? Decisión soberana, que no tenemos... Como tampoco tenemos la decisión soberana o tiene muchos problemas el ejercer la decisión soberana sobre el propio cuerpo y decisión soberana sobre el proyecto de vida, de vida profesional, de vida sentimental, familiar, de relaciones sociales, el alimentario y de salud, el educativo y de formación y respecto a ideas, creencias o increencias. Pero esa utopía hoy del de ejercicio, de la decisión libre, libre, sin determinaciones, sin condicionamientos, ni físicos, ni simbólicos. Esa, como he dicho hace un momento, no existe a nivel individual fuera del marco social y político de las comunidades y sociedades organizadas porque el ser humano no existe fuera de estas. Para que el ejercicio de la libre decisión, personal sobre todo lo anterior, sea posible, se necesitan unas condiciones sociales y políticas que lo hagan posible. No puede haber decisiones realmente libres, por ejemplo, dentro de estructuras fuertemente desigualitarias, de estructuras clasistas, sexistas, racistas y donde el poder sea fuertemente asimétrico. No existe la posibilidad en esa situación de libre ejercicio de la soberanía, de la decisión personal sobre todos estos aspectos que he señalado. De aquí la necesidad de la soberanía colectiva, de la capacidad para poder decidir juntos, avanzar en despejar los obstáculos al ejercicio por parte de las personas de su soberanía obstáculos que son la existencia de clases sociales igualitarias del patriarcado de las discriminaciones racistas xenófobas de la intolerancia respecto a los diferentes y claro, una cuestión que surge rápidamente es cuál sea el ámbito el sujeto ...adecuado de esta soberanía colectiva. En otras épocas, lo fueron fueron los sujetos políticos... ...aunque no se llamaran de esa manera, las pequeñas comunidades. Hoy en nuestra contemporaneidad, lo son los pueblos. Los pueblos, los sujetos políticos nacionales cuyos integrantes... Comparten una identidad histórica, una identidad cultural y aspiran o tienen o aspiran a tener una identidad política. Pueblos, si quieren ustedes pueblos guión naciones, que no hay que confundir con los estados. Los estados son siempre un hecho de poder, creados, nacidos en su mayor parte en situaciones de fuerza, ...que son instrumentos de dominación y de reproducción de las desigualdades... ...y que salvo contadas excepciones... ...son una cárcel para los diversos pueblos... ...que existen dentro de ellos a los que se niegan... ...a los que se les niega... ...y muchas veces jurídicamente, constitucionalmente, etcétera... ...sus derechos a la libre decisión sobre sí mismos... ...en este sentido, por ejemplo... El reconocimiento, hace ahora 100 años, tras la primera gran guerra, del derecho de cada pueblo, de cada nación, a constituir su propio Estado, lo que se conoce como la doctrina Wilson, fue rápidamente vuelto del revés, convirtiéndose en el supuesto derecho de cada Estado a definirse como una nación única, ignorando o reprimiendo. ...sus realidades plurinacionales... ...la existencia en casi todos los estados... ...porque hay muy pocos estados uninacionales... ...la existencia digo de varios pueblos naciones... ...dentro del estado... ...como es el caso del estado español. Cuando tras la segunda guerra mundial... ...se creó la organización de las naciones... ...unidas, su rayo, ...naciones, no estados... ...el acta fundacional comenzaba con una frase que es paradigmática. Nosotros los pueblos. No dice nosotros los estados, y ni siquiera nosotros las naciones, porque el concepto de nación puede ser más polisémico. Nosotros los pueblos. Pero los estados, apoyándose entre ellos, claro, y estableciendo supuestos dogmas de la integridad territorial, etcétera, etcétera, hicieron que la ONU, traicionando su propio nombre, fuera una organización de estados y no de pueblos. No obstante, el derecho a la soberanía de los pueblos está reconocido por, como derecho humano en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que complementaba en 1966 la declaración universal de los derechos humanos del 48 que había estado centrada sobre todo en los derechos eh, cívicos, políticos, individuales eh, en gran medida eh, eh, digamos de protección de los individuos frente al Estado en el punto primero de su artículo primero de ese pacto internacional de derechos civiles y políticos puede leerse lo siguiente todos los pueblos todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen a su desarrollo económico, social y cultural. Y en el punto tercero del mismo artículo se señala como obligación lo siguiente. Todos los Estados promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación. ...y respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de Naciones Unidas. El Estado español ratificó ese pacto más tarde, más de diez años después de firmarse y de ser de estar vigente... Eh, ...concretamente el 27 de julio de 1977. Claro, ante esto podríamos preguntarnos cómo se justifica la cerrazón total... ...a reconocer a los pueblos... ...a los pueblos-naciones... ...hoy integrados... ...en el llamado Reino de España... ...ese derecho de libre determinación... ...que tienen todos los pueblos... ...según ese artículo primero... ...hoy se habla... ...mucho... ...del problema catalán... ...pero el problema... ...es el problema de la Constitución del Estado Español... ...que es del 78... ...posterior a la ratificación... ...por el Estado Español de ese pacto que en su artículo primero dice lo que les acabo de leer no respeta o por lo menos no lo respeta con claridad lo que ese pacto señala a lo que ese pacto obliga y ese pacto es un tipo de pacto que tiene valor por encima de las normas y constituciones de los estados por lo que es la, la Constitución española del 78 la que debería ser urgentemente reformada y mientras tanto, entiendo, ser interpretada a la luz de estos pactos internacionales, no a la luz de doctrinas o de ideologías frontalmente contrarias a lo que dicen esos pactos. Lo que hoy, entiendo, debería estar en discusión entonces, no es si Cataluña, o Herria o Galicia, o Andalucía, o Canarias tienen o no derecho a determinar libre y democráticamente cómo organizarse, de qué instituciones dotarse, cómo relacionarse entre ellas, sino las condiciones para que ese derecho pudiera ser ejercido con garantías y cuáles deberían ser las opciones a presentar en los potenciales referéndum de autodeterminación en que habría de concretarse el ejercicio de ese derecho porque soberanía, y esto hay que decirlo también, y derecho a decidir no conlleva necesariamente a este nivel la formación de un Estado independiente, puede desembocarse, por ejemplo, en una república confederada con otras repúblicas, que por ejemplo era la visión de Blas Infante, cuando hablaba de la confederación ibérica, formada por repúblicas de los pueblos de Iberia, él incluía también eh, Portugal eh, por tanto claro eh, una vez que digamos, está es evidente aunque se oculta ¿verdad? ese derecho reconocido internacionalmente a todos los pueblos de determinarse libremente y la obligación de los estados de promover, no solamente de aceptar o de tolerar sino de promover el ejercicio del derecho de libre determinación, bueno, pues desde luego eh, lo, los problemas o las cuestiones serían políticas, de acuerdo en qué condiciones, cómo, etcétera. Bueno, como la, a nivel personal ocurre con la ley de divorcio, si es que eh, eh, quieren divorciar o, o hay eh, pueblos eh, territorializados que, que quisieran volar por sus propios eh, medios. Ya sé, y saldrá en el coloquio, lo dejo para el coloquio, porque me quedan un par de minutos, eh, que se dice, se aduce, que ese derecho son solo, sobre todo, era para los pueblos coloniales, colonizados, claro, claro. En las metrópolis, eh, eh, pues, digamos, y los estados poderosos, entre ellos, eh, eh, fortaleciéndose y apoyándose, pues eh, trataron de dar esa salida cosa que evidentemente es una restricción del punto 1 del, del artículo primero y claro yo no soy jurista pero la restricción luego de lo que está en el digamos frontispicio de la definición fundamental pues, eh, pues sería incluso jurídicamente muy discutible y también podríamos hablar de colonialismo interno y de otras muchas cosas yo me quedo con esa declaración eh, cuyos puntos he leído y eh, digamos, claro, ante esto, estamos ante la vergüenza del actual proceso contra los soberanistas catalanes, se dice independentistas, bueno, libremente y por su libre decisión lo son, y hay que respetar absolutamente esa decisión, como si no lo fuera porque el problema, el problema aquí en el Estado español, aquí ahora, y entre las instituciones del Estado, no es... La independencia o no independencia, de Cataluña o de otro lado, es la negación al derecho a decidir sobre su futuro. Es decir, que es previo a eso. Es más, eh, incluso cuando todavía había, digamos, incluso sondeos, etcétera, etcétera, una que parecía clara mayoría a la no independencia, eh, cerraron el camino. ¿Por qué? porque es una cuestión previa, no una cuestión de independencia o no independencia, es una cuestión, entiendo, de derechos democráticos, de libertades, de derechos humanos colectivos que no se reconocen. En este sentido, me parece eh, gravísimo eh, la situación y constituye una flagrante violación de los derechos eh, humanos, además de violar incluso normas y artículos quizá y allí. Está el colega Javier Pérez Rollo, que en esto evidentemente tiene mucha más autoridad de lo que yo pueda decir, a la propia Constitución y otras normas del propio Estado español actual. Muchas gracias. gracias. gracias por la invitación, muchas gracias por haber venido en un día como hoy que hay que hacer un esfuerzo, ¿no? el día está duro, porque el día está duro y porque además hay muchas otras cosas que hacer en esta ciudad como decía Isidoro y había que elegir, bueno habéis elegido venir aquí y, y yo agradezco muchísimo la presencia, la presencia. Mi intervención va a versar sobre el gran fracaso que ha supuesto para la política española el que estén ahora mismo enjuiciándose las conductas por el delito de rebelión. Eh, bueno, el fracaso de lo que fue el compromiso que se alcanzó en el año 78 para intentar resolver el problema más importante con el que tenía que enfrentarse la sociedad española tras la muerte del general Franco, que no era solamente el de transitar de una dictadura a la democracia, sino además el de transitar de un Estado unitario a un Estado políticamente descentralizado. La historia de España nos ha enseñado que el Estado unitario y centralista no puede ser la forma de Estado de la democracia española. ...puede ser la forma de Estado no democrática... ...pero no la forma de Estado de la democracia española... Pasó en los dos procesos constituyentes democráticos... ...que hemos tenido en nuestra historia... ...el del 31 y el del 78... ...y cuando se hace la Constitución del 78... ...cuando se inicia el debate... ...5 de mayo de 1978... ...en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados... ...que es donde se hace realmente... ...la parte más importante del debate... Intervienen en la sesión inaugural el 5 de mayo los representantes secretarios generales y presidentes de los partidos políticos, no de los grupos parlamentarios. Te viene Carrillo, te viene Felipe González, te viene Manuel Fraga, te vienen todos los representantes, independientemente de que fueran o no portavoces de los grupos parlamentarios, que muchos de ellos no lo eran, y hay un punto en el que todos... Coinciden. En la Constitución del 78 se la juega en la capacidad que tenga para dar respuesta al problema endémico de la vida española, de cómo hacer compatible el poder central del Estado con el poder de las unidades territoriales de ámbito inferior al Estado, que se definen en la Constitución como nacionalidades y regiones. Este es el problema. Hay otros problemas que también son importantes, pero este es el decisivo. Y esta Constitución será juzgada en el futuro por la capacidad que tenga para dar respuesta a este problema. Si lo resuelve, será un éxito y si no lo resuelve, pues será un fracaso. Y entonces, ¿qué es lo que se hace en la Constitución del 78? ¿Cuál es el compromiso? ¿Cuál es el consenso que se alcanza en el 78 para encontrar una solución a este problema de la integración de las partes en el todo, de las nacionalidades y regiones en un Estado? ...y el compromiso que se alcanza es bastante, bastante obvio, bastante claro. Hay dos grandes garantías. La Constitución Española del 78 tiene dos garantías. La Constitución Territorial supone el establecimiento de dos garantías. Una que juega a favor del principio de unidad política del Estado... Y otra que juega a favor del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que lo integran. Esa es la constitución territorial. La constitución territorial no son los artículos de la constitución y no los artículos de los estatutos de autonomía. Eso no lo lee nadie. Lo leemos los profesores. Lo leemos los profesores, evidentemente, y lo estudiamos los profesores. Pero los ciudadanos no se leen los artículos del título octavo de la Constitución y los artículos de los Estatutos de Autonomía. Y si lo oyeran tendrían dificultades, porque esa es una parte muy técnica del derecho constitucional que exige conocimientos para poder interpretarlos adecuadamente. Entonces, ¿qué es la Constitución territorial? La Constitución a la que los ciudadanos dan su adhesión. Porque la Constitución es una norma jurídica que se diferencia de todas las demás en que necesita la adhesión ciudadana. Las demás normas jurídicas no necesitan la decisión ciudadana para surtir efectos. Una ley no necesita la decisión ciudadana. Es conveniente que la tenga, pero si no la tiene, se aplica. Ahí tenemos la ley Mordaza. Se ha aplicado en más de 100.000 ocasiones ya. Más de 100.000 ocasiones. Y es una ley que no hay consenso ciudadano en torno a ella, pero se aplica. Una ley puede ser nociva, pero no nunca estéril. La Constitución no. La Constitución es una norma que necesita la adhesión ciudadana. Y si no tiene adhesión ciudadana es una norma estéril. Entonces, ¿cuál es la Constitución Territorial Española de 1978? Las dos garantías. Que consiste, en la que juega a favor del principio de unidad política del Estado, consiste en que ninguna nacionalidad o región puede imponerle al Estado un estatuto de autonomía con el que el Estado no esté de acuerdo no se puede imponer. Por eso el Parlamento de una comunidad autónoma no aprueba un estatuto de autonomía, sino que aprueba un proyecto de estatuto de autonomía y tiene que enviar ese proyecto de estatuto de autonomía a las Cortes Generales. Y se inicia en las Cortes Generales una discusión entre la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados y una delegación del Parlamento de la Asamblea proponente y entre ambos acuerdan el texto del Estatuto de Autonomía. Ese es el primer paso, esa es la primera garantía, que juega a favor del Estado. La comunidad autónoma, la nacionalidad o región, no puede imponer al Estado un estatuto con el que el Estado no esté de acuerdo. Entonces, esa es la primera, la primera garantía. La segunda garantía que juega a favor de la nacionalidad o región que se constituye en comunidad autónoma. El Estatuto de Autonomía tiene que ser aprobado en referéndum. ¿Quiénes son los destinatarios de la norma que han pactado el Parlamento de la Comunidad Autónoma y el Parlamento del Estado? ¿Eh? Pues los destinatarios son los ciudadanos de la nacionalidad o Lo tienen que aprobar en referéndum. Esa es la Constitución. Pacto entre los dos parlamentos, el pacto entre los dos parlamentos y el referéndum. De ratificación del pacto. Esa es la Constitución. Y eso es lo que entienden los ciudadanos. Ciudadanos dicen, ¿por qué...? ¿Por qué esta constitución y este estatuto de autonomía son los que son? Y yo obedezco a esa constitución y al estatuto. Porque yo la han pactado al Parlamento y yo lo votan en referéndum. Y eso lo entiende todo el mundo. Entonces, esa es la constitución del 78. Y esa constitución, con esa constitución, se hace toda la construcción del estado de las autonomías y con esa constitución se hace la reforma del estatuto de autonomía de Cataluña forma del Estatuto de Autonomía de Cataluña se hace así se aprueba en el Parlamento de Cataluña, se envía al Congreso de los Diputados, se hace un debate con la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados que hace un control de constitucionalidad muy estricto, se fija un contenido, se somete a referéndum y se aprueba el referéndum por tanto, el tema y la norma está en vigor cuatro años entre el 2006 y el 2010 el estatuto de Autonomía de Cataluña la reforma se aprueba en 2006 y está en vigor hasta el 2010 en que la sentencia 31-2010 del Tribunal Constitucional lo anula una sentencia que recurre el Partido Popular al Tribunal Constitucional, que manipula que presiona al Tribunal Constitucional y que el Tribunal Constitucional lo que hace es materialmente dar un golpe de Estado porque lo que hace el Tribunal Constitucional es desautorizar el pacto entre los dos parlamentos y desconocer el resultado del referéndum. Es decir, los dos pilares en que descansa la constitución territorial del 78 se los carga. Y nos quedamos sin constitución. Territorial en Cataluña. Quedarse sin constitución territorial en Cataluña es quedarse sin constitución territorial en conjunto del Estado. Porque la constitución se piensa inicialmente sobre todo para resolver el problema de la integración de Cataluña, también del País Vasco, pero sobre todo de Cataluña, que era el problema que históricamente teníamos. Tenía en su origen todo el derecho. Bueno, a partir de ese momento, a partir de ese momento, casi al día siguiente que se hace público la sentencia, hay una manifestación de cerca de dos millones de personas en Barcelona contra la sentencia y ya empezamos con un proceso, con un proceso que es el que se está resolviendo, no políticamente, no políticamente, no mediante la negociación, que lo que estaba apartado, sino mediante los tribunales de justicia. Sistema que se había diseñado en el 78, es un sistema que no es susceptible de intervención, que se ha intervenido por parte del Poder Judicial. Es un problema de pacto entre dos parlamentos y después de ratificación de ese pacto en referéndum, de combinación de democracia representativa y democracia directa, pero democracia representativa entre dos órganos constitucionales uno perteneciente al Estado el otro perteneciente a la nacionalidad y después democracia directa cuando se produce una negociación de esta naturaleza y una ratificación un referéndum, ya no puede intervenir ni el poder judicial si se mete un juez por medio eso salta por los aires eso salta por los aires y eso es lo que ocurrió lo que proyectó el Partido Popular con el Tribunal Constitucional y a partir de ahí estamos en una situación de desorden absoluto. ...en Cataluña y de eso en absoluto, que se trasladando al conjunto del Estado. Entonces, inicialmente, el gobierno del Partido Popular... ...intenta mantener la respuesta al conflicto que se genera... ...a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional... ...dentro de la justicia constitucional. Y hasta el año 2014, desde el 2010 que es la sentencia hasta el 2014... ...a pesar de que hay muchas tensiones entre el nacionalismo catalán y el Estado se mantiene la respuesta a través del Tribunal Constitucional y no se hace intervenir la Fiscalía y los Tribunales de Justicia. A partir de 2014, cuando se celebra el primer referéndum sobre el derecho a decidir, del 9 de noviembre de 2014, ahí empieza a intervenir la Fiscalía y la Justicia, pero manteniéndose de una manera muy limitada la intervención, de tal manera que se acusa al presidente más y a dos de las consejeras pues de un delito de desobediencia de un delito de desobediencia que conlleva inhabilitación pero que no conlleva privación de libertad son condenados por un delito Si se mantiene, hay una respuesta penal ya hay una respuesta judicial de naturaleza penal pero una respuesta relativamente limitada a partir del 1 de octubre ya el Estado decide intervenir a través de la justicia penal, con todo, con todo, y entonces la querella se produce contra los que habían sido determinados miembros del gobierno, del gobierno de la Generalitat, y contra miembros de la mesa del Parlamento, y contra los dos Jordi, representantes de la Asamblea Nacional de Cataluña y de onium y ya la querella es por el delito de rebelión, por el delito de rebelión. Entonces esta acusación ya no se puede hacer nada más que vulnerando derechos fundamentales. Esto ya no se puede hacer nada más que con vulneración manifiesta de derechos fundamentales: derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, el derecho a la segunda instancia, el de la imparcialidad del órgano jurisdiccional, el, el derecho, el derecho a la tutela judicial efectiva sin que se produzca indefensión. ...quienes están siendo juzgados pues en, el, en Madrid son consejeros. Pero no está siendo juzgado el presidente de la Generalitat, que era el que los había designado consejeros a todos ellos. Y no está siendo juzgado porque no se ha podido convencer a ningún juez europeo de que la conducta de ese señor fuera constitutiva del delito de rebelión. Sin imposible por lo tanto estamos asistiendo a un juicio que es la quiebra del consenso de la constitución del 78 el fracaso de lo que fue la constitución territorial del 78 y que para hacer frente a ese fracaso se está produciendo una vulneración masiva de derechos fundamentales en el enjuiciamiento de la conducta de todas esas personas que están allí esto, esto está sellado esto es así y lo que no sabemos es cómo va a terminar claro, lo que no sabemos es cómo va a terminar o sea, las vulneraciones de derechos ya se han producido, toda la instrucción ha sido una instrucción realmente este es un delito imaginario el delito de, de rebelión que, que, que han visto los fiscales y que están viendo los magistrados del Tribunal Supremo, es un delito imaginario no lo ha visto ningún juez no lo ha visto ningún juez recuerdo vamos, en la, en la el Al tribunal alemán, que es el único que se ha pronunciado expresamente, el Tribunal Superior de Justicia de Schleswig-Holstein, que es el que se ha pronunciado, eh, la decisión del tribunal es, es impresionante, ¿no? ¿Por Porque el primer fundamento jurídico en el que entra en materia, eh, el tribunal dice en las decenios de experiencia de este tribunal en tramitar órdenes de detención y entrega, nunca habíamos visto una cosa como esta nunca esto es una cosa insólita y dice muy gráficamente la orden de detención y entrega el formulario de la orden de detención y entrega tiene, es un formulario en el que hay cuatro casilleros así parece autor, delito, lugar y fecha autor, delito, lugar y fecha en el escrito la orden cursada por el juez Yarena. 17 páginas y después de las 17 páginas no queda claro ni el autor, ni el delito ni el lugar, ni la fecha lo fácil que es poner autor, Carles Puigdemont delito, rebelión, lugar Barcelona, fecha, 1 de octubre 17 páginas y después de las 17 páginas no está claro ni el autor, ni el delito, ni el lugar, ni la fecha ...y por eso el tribunal lo despacha... esto esto es una estupidez... Es, de una manera, ...es casi insultante... ...es que perder el tiempo con estas tonterías... ...y entonces, y claro... ...rechaza y a partir de ahí... ...se ha retirado la orden de entrega... ...se intentó en Bruselas... ...en Bruselas le dijeron... No, usted, ...usted no sabe ni presentar los documentos... ...y se la echaron atrás por motivos formales... ...y a partir de ahí ya la retiraron... ...y ya de bueno, retiramos todas las órdenes... ...y estos señores están... ...ahora mismo... ...como ciudadanos... ...en pleno ejercicio de sus derechos... ...moviéndose como quieren... ...sin que haya ninguno... ...entonces, pero... ...al mismo tiempo los que están aquí... ...pues están acusados por delitos de rebelión... ...y ahora ya veremos a ver... ...qué es lo que acaba pasando... ...qué es lo que acaba pasando... porque eso... ...eso ya es imposible de saber... ...porque el Tribunal... ...el Tribunal Supremo va a actuar como un órgano de naturaleza política... ...no como un órgano jurisdiccional... Entonces, ...el Tribunal Supremo lo que ha hecho hasta ahora es... ...reservarse todo el potencial represivo que le ofrece el ordenamiento. Yo tengo todo el potencial a mi disposición. Pensando que de esta manera iban a domesticar a los independentistas catalanes... ...cosa que no lo están consiguiendo, al nacionalismo catalán. Y la prueba es que elección tras elección lo vuelven a demostrar. Que aquí estamos y que no. Y que no vamos a dejar de ser lo que somos. Pero eso lo intentan. Y luego el Tribunal, Tribunal Supremo está pensando ante todo en el mismo ¿eh? y en lo que le puede venir después según la sentencia que ponga hasta ahora está manteniendo todo el potencial represivo a su disposición y después verá qué, es lo que, qué uso hace del mismo en el momento en el que tenga que poner distancia por sentencia porque ahí ya puede venir el Tribunal Europeo de Derechos Humanos después y ya entramos en otro territorio en el que puede quedar desacreditada su posición de manera muy importante y por mucho tiempo. ¿no? Entonces no sabemos al final qué es lo que acabará haciendo, qué es lo que acabará haciendo, pero de momento ya lo que ha producido es un desastre extraordinario porque ha viciado, ha viciado, viciado las elecciones que se celebraron el 21 de diciembre, vició todo el proceso de investidura y estamos asistiendo a una destrucción práctica un deterioro un desmoronamiento de todo nuestro sistema de descentralización política que está previsto en la Constitución del 78 entonces por dónde si no se oye ahora por aquí no se oye por aquí bien ¿Que entonces entonces estamos estamos asistiendo estamos asistiendo a un juicio en el que se está produciendo vulneraciones de derechos fundamentales de una intensidad extraordinaria y en el que al mismo tiempo se está viendo lo que es el desmoronamiento de una de un Estado políticamente descentralizado que trabajosamente se había construido a lo largo de estos 30 años entonces, ¿qué es lo que va a pasar? eso ya es imposible de predecir es imposible de predecir ahora tenemos inmediatamente una batalla muy importante que es los tres parlamentarios que han sido elegidos para el Parlamento Europeo vamos a ver qué es lo que ocurre vamos a ver qué es lo que ocurre entonces no sabemos, pero ahí, ahí hay. Cada día, cada día van pasando cosas, ¿no? Cada día van pasando cosas y, y, y las estamos siguiendo, las estamos siguiendo y ya veremos al final qué es lo que nos encontramos y cómo reaccionamos contra lo que decisión que se adopte por parte del Tribunal Supremo que previsiblemente no va a acabar en una sentencia del Tribunal Supremo él dice la última palabra dentro de España pero afortunadamente España ya está dentro de la Unión Europea y hay otros órganos a los que se puede acudir y otros instrumentos de defensa de los que se puede hacer uso ¿no? por lo tanto ahí estamos, en esas estamos en esas estamos y ahí vamos a seguir, y ahí vamos a seguir peleando peleando y habrá que seguir y bueno ya veremos ya veremos pero no hay que ser pesimista, ¿eh? no hay que ser pesimista, hay que, hay, que, hay que seguir con la pelea, hay que seguir por la pelea y yo creo que hay bazas que jugar, ¿eh? bazas que jugar y que hay que, que hay que hacer uso de ellas. Y bueno, esto es lo que os quería contar y ya si queréis hacer preguntas pues ya, ya me las hacéis, ¿vale?